Hola, soy Victoria Muñoz del grado tercero del Colegio Unicado. Hoy voy a practicar las tablas de multiplicar con un programa que hizo mi papá. Este programa me va a preguntar las tablas al azar y yo las tengo que responder. Empecemos: 7 por 8. 56. 6 por 6, 36. 5 por 5, 25. 81 48 <tose> 7 por 5 35 6 por 4 24. 3 por 8, 24. 2 por 8. 16. 21. Gracias por ver mi video. Adiós.